Familia Niner, sean todos bienvenidos a el podcast de Canal 49. Como todos los lunes, un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, regresamos a este formato. La semana pasada tuvo que ser en vivo, ¿no? Porque pues, los tiempos se nos vinieron encima con el Juego de México. En lunes, etcétera, etcétera. Pero este también me gusta hacerlos en vivos, ¿no? Bueno, saludo aquí en, en, en iBox, en Spotify, a los que me están escuchando. Y obviamente aquí en YouTube a los que nos estamos viendo. Eh, semana... De alegría nuevamente, ¿no? ya llevamos cinco semanas contando la de descanso eh, sin conocer la derrota desde aquel juego contra los Rams. Eh, se ha venido el equipo ya en una rachita ganadora, cuatro victorias consecutivas, lo cual nos pone ya como líderes de la división, eh, ya un juego arriba de Seattle, ¿no? ya no es esta diferencia nada más del partido ganado. Eh, Estamos arriba de los Seahawks por un, por un juego ya. Perdieron contra eh, Las Vegas Raiders en tiempo extra. Y eso nos ayuda bastante porque podemos empezarnos a despegar. Los Rams en caída libre. Los Cardenales también. Me parece que ya el tiro está entre San Francisco y Seattle. Y yo no sé. Seattle todavía le vienen juegos complicados. Todavía nos falta el juego contra ellos. Pero creo que San Francisco tiene todo para poderse llevar el título divisional. Ya veremos. No empecemos a cantar victoria antes de tiempo. Todo pinta bien, pero ya veremos. Eh, Rápidamente, ya saben que están las redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también estoy en Twitch como Canal 49. Vamos a streamear, yo creo que este miércoles. <coughs> Perdón, ya les aviso. El botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Viene regalos. Voy a hacer un par de regalos este mes. Un vaso conmemorativo del juego en México que compré allí en el Azteca. Se lo va a llevar algún miembro. Y por ahí hoy... Parece ser que me va a llegar otro regalito. Ya les enseñaré de qué se trata. Entonces ahí sigan apoyando al Canal 49 como miembros del canal. Una, una membresía donde pueden gozar de los, eh, estos sorteos, de ganarse cosas... Pueden usar los, los emojis, los emoticones, que ya también voy a empezar a actualizar y a meter unos, yo creo que unos eh, más chiditos, no sé. este Pero bueno, ahí está, esa es la cosa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, la campanita, en todos mis videos aparece un corazoncito ahí con un signo eh, de, de, de pesos, donde pueden ustedes también, si no quieren ser miembros, ¿no? No quieren tener esta membresía mensual y nada más de repente ayudar al canal, o sea, ahí pueden hacer eh, algún eh, donativo de, por la cantidad que ustedes gusten y manden, para poder seguir haciendo estos, estos regalos que les hago, ¿no? Eh... Como vieron en el video pasado ya entregué, eh, entregué ese día el, el boleto a, a, para el juego a Miguel. Pudo entrar a ver el juego de los Niners y me dio mucho gusto que un Niner pudiera entrar. También entregué la bandera a René. Ahí la de Fiel a México chulada que hasta la chulearon las porristas de los Niners. Eh, y ahí se la llevó el buen René. y Me falta entregar el casco. Ya esta semana espero que se ponga eh, nos pongamos de acuerdo ahí con el que se lo ganó. Que, que el que se lo ganó el sorteo no, no lo reclamó. Entonces se lo llevó el comodín. Y yo creo que esta semana espero ya podérselo entregar. Nada más que él me diga cuándo y nos vemos y le entregamos el casco. Y pues bueno, ya, eso es lo que tenía que decir. ¿Qué más? este Pues bueno, entremos en materia con un poquito en la revisión de lo que fue el juego. Desde mi perspectiva, ya saben que este es un canal de fans o de fanáticos para fanáticos. ¿no? Aquí no, no soy experto. Hablo dentro de mi ignorancia y dentro de lo que yo sé. Pero sobre todo desde mi pasión a los 49ers. Y pues bueno, un juego que me gusta porque se gana, ¿no? Al final eso es lo importante... Ganar es ganar. A lo mejor no fue el juego espectacular que, que, como el que vimos contra Arizona. Eh, pero sí no podemos demeritar que el rival no era tan flan como los cardenales. ¿no? Los cardenales están un poquito más abajo, creo yo, en nivel de que los santos. Los, los, los santos sí traen buena defensa. Sorprendentemente es una defensa que es mala contra la corrida, pero sí nos pudieron contener. Nos quedamos con 96 yardas totales por tierra. Lo cual, eh, pues bueno, yo esperaba que San Francisco corriera más. Se le cargó más la chamba a Garópolo. Pero pues sacó la chamba, ¿no? Nada espectacular tampoco lo de Jimmy G. Pero sacó la chamba, lo hizo bien. Y, y eso pues nuevamente, como lo hemos dicho ya millones de veces, pues Garopolo nos ayuda a ganar el partido, ¿no? Contribuye, lo hace bien y ganamos. Entonces pues bueno, revisemos un poquito línea por línea, lo que siempre hacemos aquí en el podcast, ¿no? Desde, desde eh, lo que yo alcanzo a ver. Eh, Garopolo bien, insisto, creo que hace un juego regular. Eh, no comete errores, se salva y de un error, de una, de una intercepción. Que ponía en zona roja a los, a los Santos un, una interferencia de pase de estas que a veces se marcan, a veces no se marcan. ¿no? La verdad es que el arbitraje fue una cosa lamentable en el partido para ambos lados de, de, de, de, de, de los equipos, ¿no? para ambas escuadras. Creo que nos perjudican ambos. Por ahí el holding de... De Kiro, la adelantación de Mitchell que no era desde mi perspectiva Por ahí algún foul personal que marcaron que tampoco era eh, La captura de Bosa Sí, está, es, es, es cierto que se mueve el dinero de Los Santos Pero también Bosa se mueve y pudo haber sido marcada como provocación No la marcaron Y hubo por ahí cosillas que, que no estuvieron chidas no El arbitraje sí me dejó mucho que desear Espero yo que mejore en adelante Esa plantilla creo que se equivocó mucho Y pues bueno, al final con todo y todo se gana el partido eh, entonces Garoppolo pues bien creo que fueron 28 de 39 soltó más el brazo que de costumbre 220 y tantas yardas 94 creo de rating un touchdown sin intercepciones entonces pues saca la chamba Garoppolo no lo hace bien cumple y nos ayuda y contribuye para que eh, la victoria se dé el ataque terrestre pues flojón por ahí Mitchell que salió lastimado hay que ver qué tan qué tan grave su lesión dice Shanahan que no parece ser tan grave pero no sé si lo vayamos a tener contra los Dolphins. Y yo creo que ahí va a ser eh, Jordan Mason que apareció. Me gustó Mason. si sí entró ahí en Trash Time. Ya entró en un, en un momento donde pues no era tan... Ya los Santos estaban doblados. Pero sí entró un poquito antes. Y, y creo que está muy fuerte Jordan Mason. Creo que es de estos corredores que entre los tackles puede... Entre los guardias y los tackles puede sacar buen yardaje, pues está macizo, ¿no? Lo trataban de taclear y él tenía que ser dos o tres para poderlo derribar. Entonces pues ahí sacó creo que 20 yardas. y Mitchell treinta y tantas. Eh, McCaffrey treinta y tantas. Que también por ahí creo que tuvo una irritación de rodilla. También hay que ver. No creo que lo prive de jugar. Pero pues ahí salió un poquito tocado. Divo Samuel no aparece en dos acarreos, cero yardas. Juszczyk pues ahí haciendo sus labores de, de, de, de bloqueo, trató de, lo trataron de ocupar por pase, los Santos sí ajustaron bien, nos tuvieron un poquito maniatados de repente, un juego muy trabado, sobre todo en la primera mitad, que ya la segunda pues, lo domina San Francisco, sobre todo en la defensiva, no pero el ataque terrestre pues hay más o menos, 96 yardas totales, nos quedamos a 4 de las 100, no estuvo tan mal, pero yo hubiera esperado que San Francisco hubiera corrido más, yo pensaba que San Francisco le podía correr más a los Santos, y, y no sucedió. Um, la línea bien, la línea normalmente lo hace bien. Por ahí salió también Spencer Burford lesionado. Habrá que ver qué tan grave es su lesión de rodilla. Entró el Eterno Brunskill, ¿no? Ayer lo platicábamos en la plática postgame, los que estuvieron por ahí. El Eterno Brunskill que siempre entra ahí a, quita, a hacer el quite y pues no lo hizo nada mal, ¿no? Eh, Williams, Banks bien, eh, Brendel por ahí un castigo, pero pues bien también su actuación. McClinchy sorprendentemente no fue la coladera que había sido otros juegos. Pues sale pues más o menos rescatable. Sí, por ahí se llevó una captura. Garópolo, no sé si fue del lado de McClinchy, me parece que sí, pero pues fue la única. no eh, Sobre todo evitando errores, buen, manteniendo bien la protección a Garópolo. De repente hay jugados donde Garópolo está teniendo más tiempo que de lo, de, lo, de, de lo acostumbrado, o al menos contra Santos tuvo mucho más tiempo para lanzar. Y de repente yo decía, pues no puede ser que con tanto tiempo, no encuentra a nadie. ¿no? Y terminaba tirándole a sus válvulas de seguridad, a Mitchell, a McCaffrey. Eh, y parecía que no encontraba nadie en la zona profunda eso sí fue un poquito preocupante pero bueno, los Santos eh, son top 10 en contra el pase entonces también era una, una defensa mejor eh, entrenada o mejor, con mejor nivel contra el juego aéreo ¿no? eh, pero bueno, eso en general creo que es lo que veo de la, de la ofensiva, los receptores eh, Ayuk nuevamente es el, el, el receptor con más yardas, 60 y tantas yardas se va sin touchdown el quien se lleva touchdown es Jennings y aparece en momentos puntuales por ahí le están llamando ya eh, Third and, and Yuan, ¿no? tercera y Joan parece ser que es el empieza a ser la válvula de escape o de seguridad para Garopolo en terceras oportunidades ante lo que hemos hablado yo así lo veo las defensas están tan preocupadas cubriendo tanto talento que tenemos que obviamente el más beneficiado es Joan Jennings al no tener a nadie ahí o estar casi siempre en coberturas personales o aprovechar los espacios que se generan ante, ante las coberturas que tienen que hacer con Kirill, Bosa, con Kirill, perdón, Divo Ayuk, McCaffrey, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, Jennings nuevamente destaca, igual que el juego contra cardenales. Aparece pocas veces, pero aparece seguro. Por ahí le rompió la, la, la cadera a un, a un esquinero de los de los santos eh, pero feja y luego en otra bien los cortes y se logra salir, inteligente para el reloj, me parece que Jennings fue el, para mí el receptor más destacado del partido no a pesar de que Ayuk tuvo más recepciones o más yardas Jennings muy bien, eso es lo que veo de una ofensiva que intentó caminar de repente pareció eh, carente de ideas, de repente eh, el, cuando a Shanahan no le funciona su ataque terrestre, cuando no empieza a generar yardas por tierra, se le empieza a complicar mucho el juego ya sea porque Garoppolo no es el coreback que todos quisiéramos eh, que tirara eh, 400, 500 yardas. Y no sé cuántos touchdowns, como el juego de Arizona que lo hiciera más consistentemente. Pero es que a Garopolo se le abre en esos juegos cuando el ataque terrestre funciona. Y no estuvo funcionando gran parte del partido. Entonces ahí Shanahan creo que de repente no, no sé si, si tendría que empezar a revisar qué otras opciones puede empezar a ocupar cuando no le funciona el ataque terrestre. Porque... Eh, parecía de repente muy inoperante la ofensiva Y al igual que muchos, ¿no? por ahí me dejaron sus comentarios Y, y se está platicando en, en las redes La ofensiva no convenció Y estoy de acuerdo No, no convence sí, el rival Pero sí también creo que, sí, que Se sigue fallando en zona roja ¿no? En lugar de sacar 7 No se saca nada o se sacan 3 Y ojo porque con Miami de a 3 No les vamos a, a, a dar juego ¿eh? Eh, Ya hablaremos el jueves de, de lo que son los delfines De cómo vienen, creo que ya muchos tienen sí, idea Pero ya lo hablaremos Uh, eso en la ofensiva en general, no. Tuviera que dar una calificación a la ofensiva, yo le daría un seis y medio, un 7, ¿no? la pasó de panzazo, eh, pero 13 puntos me parecen muy pobres, para una defensa de los Santos que permite casi 26, ¿no? entonces creo que sí nos quedamos cortos en la expectativa del daño que se le podía hacer a los Santos, por ahí se habla también de que, pues bueno, vienen cansados los 49, llegaron cansados, tuvieron que ir a Denver, luego de Denver a entrenar, de Denver a México, jugar, regresar, semana corta, Puede ser y vamos a pensar que eso eh, tuvo que ver con el desempeño de la ofensiva, que estaban cansados los jugadores. Pero bueno, se sacó el juego, 13 puntos, bien. La defensa, pues qué decir, ¿no? La frontal bien, todo el tiempo eh, presionando ahí al coreback, a sino Tyson Hill, a Andy Dalton, le pegaron. Lo capturó Bosa en una ocasión. Yo hubiera esperado más capturas de la defensiva en general. Pero lo estuvieron presionando. Y eso eh, ayudó muchísimo a que el perímetro pues, pudiera... Ufanga, dijo es un misil, ¿no? Le llaman el, el, el misil de Troya ya. Esa que le taclea Camara. Y luego cuando provoca el fútbol parece que Ufanga eh, da un juegazo. Por ahí de repente hay coberturas donde se me pierde un poco Ufanga, ¿eh? He estado revisando sobre todo el de Cardenales, lo vi no sé ya como 47 veces. De repente se pierde un poquito fanga en coberturas, pero es un tacleador brutal y es todo terreno. Juega su Ufanga de Warner también, provoca ahí el fumble, dos fumbles de Alvin Camara. Eh... Y pues bien, la, la, o sea, la frontal en general, bien rightway por ahí eh, con Hyder y con otros frontales haciendo la rotación, sustituyendo la ausencia de, de Armstead. Y sí, no nos están corriendo tanto, otra vez no corren para 100 yardas el rival, los Santos en esta ocasión no corren para 100 yardas y eso es muy bueno. Eh, el perímetro, insisto, bien, creo que lo hicieron bien. Eh, de repente sí, nos comieron por ahí, pero se cerró la defensa, ¿no? se cerró y no permitió un maldito punto y eso, cuarto partido consecutivo en esas cuatro victorias cuarto partido consecutivo que no permite puntos en la segunda mitad los Niners y blanqueada a los Santos, que los Santos no eran blanqueados desde 2002 me parece y la última vez que fueron blanqueados fue por los Niners y creo que todas sus blanqueadas o las últimas cuatro blanqueadas de los Santos se las han puesto los Niners Llevaban un récord de 332 partidos sin ser blanqueados y, y, y los Niners se los volvimos a romper ese, esa marca este domingo. Lo cual habla de una defensa que está muy bien. Digo, tampoco fue la gran ofensiva, ¿no? La ofensiva de los Santos es de media tabla. Sin Winston, desde que se fue Brice, pues los Santos ya no son los mismos. Se fue Sean Payton y pues ya no tienen mucha dirección. Hicieron lo que pudieron, están haciendo lo que pueden. Lo decía yo en Canal 49, son de estos equipos de media tabla que... Te confías, te ganan, ¿no? Los Santos por ahí. Si esa intercepción de Garópolo no hay castigo, estaban tocando la puerta. Es, es esa que de Camara el Fumble nos salvamos, pero eran eh, siete, ¿no? Fallaron un gol de campo. Entonces son de estos equipos que si no te pones buzo, te ganan. No, les, no se les dieron las cosas a los Santos. Creo que ellos cometieron errores tontos. Se dispararon en el pie como lo hemos hecho nosotros. Y por eso es que se le dan las cosas a San Francisco. no Creo que si los Santos no hubieran cometido tantos errores. Pudieron haber dado un juego más apretado. Toda vez que Shanahan también tiene estas ventajas. Y no las sabe cuidar. O las cuida demasiado y no sigue siendo más agresivo. Y, y prefiere conservar sus 13 raquíticos puntos. En lugar de buscar más. no Pero bueno, esta vez le salió. Pero no siempre le sale a Shanahan y hemos sido testigo muchas veces de qué pasa cuando Shanahan intenta cuidar un marcador en lugar de ampliarlo, ¿no? Pero bueno, se ganó bien. la defensa brutal. La defensa creo que es... Eh, casi siempre hay un jugador del partido, ¿no? Esta vez creo que es toda la unidad en general. Jugó muy, muy buen fútbol americano. La defensiva, una cosa de verdad impresionante. Ahora, viene un muy buen sinodal. Entonces, a la defensiva yo le doy un 10. O sea, no le puedo dar menos. Blanquearon al rival... ¿Qué más le puedes pedir a una defensa? Robó dos balones, no les permitió puntos. De 10 nuestra defensiva esta vez, ¿no? Equipos especiales, por ahí McLeod. Yo sigo, por ahí me decía a un brother en Twitch, creo que fue Mr. Cross. Alguien me comentaba que cuando agarra el balón McLeod... Eh, ...siente que suena la estrellita de Mario Bros. cuando la agarraba y ponía a correr. Yo también siento que en algún momento McLeod nos va a dar una escapada de touchdown... Siento que está nada de poderse nos pelar a un touchdown Pero bueno, ahí está contenido eh, Wisnowski, buenas patadas eh, Robbie Gold, un gol de campo Cumplió, un punto extra cumplió, bien entonces, pues en general el equipo creo que sale con actuación de 8, más o menos sacando un, un nivel y se gana, que es lo importante. Viene semana nuevamente en casa, tienen toda la semana ahora sí para, para reponerse, esperar que no sea tan grave la lesión de Mitchell, la de McCaffrey no, no creo que sea. Espero que Burford tampoco, Brunskill no lo ha hecho mal, pero bueno, vamos a ver esta vez si hubo lesionados y eso es un tema que tampoco está muy chido. Pero bueno, en general eso es lo que yo veo del equipo Shanahan me parece que sigue de repente nublándose en momentos En los que debería ser más agresivo y buscar machacar al rival Pero no lo hace, entonces bueno eh, Yo no creo que con Miami eso nos vaya a resultar no Ya hablaremos el jueves, insisto, de lo que va a ser el juego de Miami Un rival que yo les hablaba desde el offseason, que venía fuerte Les repito, yo es un equipo que he seguido porque pues mi hermano Le va, mis sobrinos le van, un par de sobrinos le van y los observo, entonces he visto el proceso que lleva Miami desde de años para atrás. Vendieron mucho talento hace unos años para conseguir draft con el draft. Armaron una base. Este año tuvieron mucha lana y trajeron piezas fuertes en la agencia libre, ¿no? Tyrek Hill. Recientemente Nick Chop. Eh, es un equipo tiene tienen a Monster, tienen a Wilson. Eh, pues obviamente McDaniel que es una cabeza ¿no? no sabemos, dicen por ahí que este domingo se va a ver quién es el genio yo no creo que un juego defina quién es el genio pero sí vamos a ver qué tanto conoce McDaniel a Shanahan qué tanto conoce Shanahan a McDaniel ¿no? en la mayoría de los encuentros alumno eh, maestro pues, las ha ganado Shanahan salvo el campeonato nacional de los Rams del año pasado pero eh, Shanahan eh, por lo regular le gana a sus alumnos sí los delfines traen un equipazo lo único que puedo decir es que los delfines le han ganado a los Patriotas, le han ganado a los Bills, le han ganado a los Cuervos. Eh, los tres partidos que perdieron no estuvo Tua, estuvo lastimado desde que regresó Tua, tampoco han perdido. Este juego contra los Tejanos fue un día de campo para ellos. Metieron 30 puntos en, en, en dos cuartos y después se relajaron total y completamente. Tua ya no jugó cuarto y medio. Entonces eh, los delfines ni se despeinaron contra los tejanos Y eso eh, aguas, ¿no? No es una ofensiva que corra bien el balón Por eso tal vez están intentando con Wilson y Monster Hacer las cosas que Wilson me parece que salió lastimado Monster también creo que no está muy bien Entonces vamos a ver si están listos Yo creo que Monster por ahí se dice que él sí puede jugar contra los Niners No sé, Wilson Tiene a Crackraft, tienen a, Kraft, eh, tienen a, Jen, a este, Sherfield Mucho ex-Niner en los delfines nos conocen pero dicen que un buen mago nunca enseña todos sus trucos. Y yo quiero pensar que Shanahan tiene cosas guardaditas ahí. Para chamaquearse a McDaniel. Veremos porque traen una muy, muy potente ofensiva a los delfines. De verdad, sobre todo por el juego aéreo. Eh, Tua está en el top 10 de corebacks. O eh, el 13 por ahí. Pero recordemos que no jugó 3 partidos. Tiene 19 touchdowns. Tua, 3 intercepciones. Garoppolo tiene 16 touchdowns, 4 intercepciones. No está tan disparejo. Pero lo de Tua es realmente espectacular. Eh, Tarek Hill y, y Eric Whittle son Los receptores top 5 en la NFL O sea, tienen un ataque aéreo de aguas Y yo los veo y estos cuates los tienes En tercera y 20 y te la hacen ¿no? Y nuestro punto debilito Son los eh, esquineros eh, Sobre todo Lanoa ¿no? la Da madre Lanoa y, y pues bueno Charbaris Ward lo hace bien Por ahí Gibson en el safety También de repente no, porque Jimmy Ward No sé, creo que se salió lastimado, ya no supe hay que ver, hay que ver cómo va a estar, pero va a ser difícil para los delfines. San Francisco necesita correr el balón, correrlo consistentemente y controlar el reloj. Si no quiere que los delfines nos metan 30, porque para que San Francisco meta 35, no lo sé. O 31, después de ver esto de Santos, no lo sé. Es un juego muy bueno, como por ahí dicen, o sea, perder con delfines tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco nos mueve tanto. Pensando que Seattle ganara, ¿no? Porque Seattle va contra, creo que los cargadores, o no sé contra quién va, creo que es difícil su juego, el que sigue. Pero pues supongamos, de todos modos, no perderíamos el liderato la de la división, y los que pesan son los de la conferencia. No es que nos valga el de Miami, no es que si perdemos no pasa nada, lo, lo, lo ideal es seguir sumando, y sobre todo porque hay que ver realmente dónde estamos parados a nivel fútbol americano ¿no? vamos a enfrentar uno de los mejores equipos que hemos enfrentado la temporada hay que decirlo, creo que después de los jefes es el, el, el, el equipo más duro que vamos a enfrentar en lo que va de esta temporada y vamos a ver sobre todo creo que la prueba es para la defensa la defensa número uno de la NFL en yardas por juego la número uno contra la corrida la número uno en, ya, en puntos permitidos o, o atrasito por tres décimas de o tres punto, tres puntos de los vaqueros la eh, mejor en un montón de rubros, ¿no? Esperemos que no sea un espejismo porque tampoco fuera de jefes, que fueron los únicos que sí nos pasaron por encima feo. Eh, pues, no hemos realmente enfrentado equipos de mucho nivel así, de los fuertotes, no. Creo que apenas se viene en Miami, luego Tampa, que Tampa pues también está flojón. Los Seahawks no sabemos, traen muy buena ofensiva. Pero este es un gran sinodal. Para ver eh, de qué está hecha Sobre todo, insisto, la defensiva Yo quiero pensar que nuestra ofensiva Sí le va a mover el balón a los delfines Pero no sé qué tanto pueda la defensiva Parar ese ataque que traen los, los Dolphins Pero ya veremos Ojalá que sea un juegazo Que lo va a hacer y pues bueno, veremos si la NFL lo flexea a Prime Time No creo, ya hubieran avisado, quién sabe. Pero bueno, señores, hasta aquí el podcast. No hay nada más que agregar. Redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en Twitch como Canal 49. Eh, botoncito de unirse, vuélvanse miembros dorados. Ya vendrá el sorteo, ya no tarda en venir el sorteo de, de que estamos... Bueno, se va a acabar noviembre, vendrá el sorteo de diciembre. En donde eh, rifaré estos uh, artículos y por ahí si se puede venir alguno más, pues chido. Eh, ¿Qué más? Coroncito, El corazoncito de gracias que aparece en mis videos. Pues denle click y también sigan apoyando al canal. Y pues bueno, eh, es todo lo que hay que decir señores. Felices, sigamos disfrutando de la victoria. Se gana, se gana bien, no contundente, pero se gana bien. Se blanquea a los santos, buen juego en general. Y pues con toda la pila para arriba, porque ganarle a Delfines sería ponernos en otra conversación. Les mando un gran abrazote a todos señores, cuídense mucho, mucha buena vibra. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Coniders.